Yuntas es un colectivo que nace desde la amistad. Yuntas tiene como objetivos promover en jóvenes, niños y también los adultos la importancia de reflexionar sobre el bienestar de nuestro medio ambiente, la salud de nuestro cuerpo y nuestra mente y de esta manera generar una sociedad mucho más solidaria. En Junta creemos que el teatro nos permite aprender a través del juego. Aprendemos jugando con nuestras técnicas de teatro y es fundamental para los niños esa interacción porque amplía sus capacidades expresivas para un mejor desarrollo humano. Aprender a comunicarnos mejor, aprender a expresar nuestras emociones de todos los días porque básicamente en el cuerpo están todas las emociones. Ser más compasivos, más amorosos para generar un mejor tejido social. Junta funciona gracias al apoyo de diversos artistas que ayudan a utilizar el arte como una herramienta que ayude a familias, a la comunidad de Ollantaytambo a mejorar su calidad de vida. Y en juntas utilizamos el arte como herramienta para mejorar las relaciones en la comunidad, con los vecinos, la familia, como por ejemplo en la danza. En la danza trabajamos, no solamente la parte física, sino también otras habilidades, eh, la creatividad, la solidaridad, el respeto, la confianza, y entre otras cualidades que nos ayudarán a formar mejores personas. <risa> no sé que me decías, así es la vida, se hizo igual a través de diferentes talleres, ferias, festivales. Intentamos incrementar la cantidad de opciones artísticas, culturales que tiene este pueblo. Y Estamos muy felices de haber participado en las clases de danza y teatro. Y de verdad ha sido muy bonito estar entre los niños de su edad también. Después de la pandemia encontrar a niños y poderte reunir ha sido muy genial. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Los dos, Los dos. danza y teatro. Muy bonito todo, es genial.